Eh, Sara Pizzinato es experta en renovables y cambio climático y directora de campañas de Greenpeace. Eh, cuando me preguntan cómo le explicarás a tus nietos cómo fue tu época, yo siempre digo, cuando lo íbamos a perder todo, llegaron los chicos de Greenpeace. Pues eso, Sara Pizzinato. Pues muchas gracias. Pues lo primero... Gracias, Ampier por recordaros de Greenpeace, por invitarnos, gracias a vosotros por estar aquí, y magnífico sitio. Adoro los trenes, soy una chiflada de los trenes, así que este es el mejor sitio para mí para estar hablando de sostenibilidad, aunque no sea específicamente en transporte, pero desde luego. A mí me tocaba la parte del de gran olvidado del cambio climático. Pues, eh, pues si no se me nota en el acento, soy italiana, y hace un tiempo volví a Italia en febrero, y justo tuve la experiencia de pasar por varias tiendas estaba lleno de fresas y dije wow fresas en febrero mira estos que los traen del otro parte del mundo que está esto emisiones de CO2 está no sé qué y de repente lo vi también en una tienda de productos ecológicos y empecé a decir uy qué está pasando aquí y empecé a hablar con el tendero y tal y me dijo no mira es que al parecer este año la temperatura media ...de los primeros meses del año ha sido tres grados superiores respecto a la media... ...y la, la fresa, incluso en Italia, se ha adelantado de dos meses. Y siguiendo hablando con esta persona, no solo se adelantaban las fresas dos meses... ...sino que en Sicilia este año empieza a cultivarse plátano y abogado. Y ya en el norte de Italia... ...entre Milán y Venecia se está cultivando ya la mitad del tomate para salsa de tomate... ...y la mitad del grano para, del trigo para hacer pasta... ...cuando antes era un cultivo meramente mediterráneo. El olivo ha llegado prácticamente a los pies de los Alpes... ...y así podemos seguir adelante con todos estos movimientos... ...debidos precisamente al cambio de las temperaturas. Es decir, el cambio climático ya existe, ya no es... ...esto de que decíamos, ¿cómo tenemos que enfrentarnos a los negacionistas?... Yo diría que sin hacerle caso, porque es que es darles demasiada importancia. El cambio climático no solo existe, sino que es una evidencia y la estamos viviendo todos. Estamos viviendo todos tanto que cada vez que escribimos un blog el mes más cálido del año y al mes siguiente, carajo, otra vez, el febrero más cálido de la historia y marzo y abril iba a ser lo mismo. Y decimos, ok, dejamos de hablar de esto y vamos a enfrentarlo de otra manera cambio climático es algo que existe y es algo que se ha negado por razones muy concretas y hay varios estudios pero últimamente han salido gracias precisamente a algunas actuaciones legales documentos muy claros del hecho de que Exxon por ejemplo la petrolera conocía los elementos absolutamente innegables de responsabilidad humana sobre el cambio climático a principios de 1970. Si calculamos que las primeras negociaciones sobre cambio climático y pública empezaron así en los años finales 70, principios 80, podríamos empezar a hablar de cuál ha sido la responsabilidad de estos tipos de empresas sobre lo que hemos estado emitiendo, porque han estado negando firmemente, pagando e invirtiendo concretamente 30 millones en el caso de Exxon, para pagar científicos para que negasen la existencia del cambio climático. Bueno, si calculas que más o menos la mitad de las emisiones que hemos arrojado a la atmósfera las hemos arrojado a partir de 1988, la pregunta es ¿qué hubiéramos podido hacer? ¿Qué mundo podríamos tener alternativamente si no hubiera habido esta acción directa, consciente y totalmente voluntaria de ciertos tipos de empresas para que se pudiera sembrar el caos sobre la verdadera responsabilidad de la acción humana y concretamente de la quema de combustibles fósiles sobre el cambio climático. Tuve el lujo, hace un par de años, de acompañar un equipo de investigadores del Instituto de Cambio Climático de la Universidad de, del Maine a una, a una expedición científica salga, a la al ártico y concretamente unos de los 10 mayores glaciares del mundo y de Groenlandia. De un año a otro me enseñaban las, las fotos y el glaciar en la misma época había retrocedido de casi un kilómetro y se había hecho más fino en su punto en el cual se rompe y llega al mar de por lo menos 100 metros. Tenían los datos históricos y son tendencias abrumadoras. Pero la cosa que más me asombró es que para hacer todas las mediciones de saber por qué esto ocurre en lo físico, eh, adoptaron junto con otro equipo unas técnicas muy especiales, es decir, como no se puede llegar físicamente a los pies del gigante de la, del glaciar y los únicos que pueden hacer son los cetáceos porque está cubierto de tantos icebergs que prácticamente no se puede llegar al agua, pues la idea era vamos a poner a estos cetáceos unas puntos de medición pegados aquí en la chepa para que podamos seguirles e identificar temperatura, salinidad del agua justo en los pies del gigante. Pues lo asombroso es que cuando empezaron y dijeron vamos a hablar de esto, descubrieron que nadie sabía qué tipo de cetáceos ni qué población había allí. Nadie había ido a hacer esta investigación, nadie había contado qué tipo, qué número, qué, qué costumbres, ¿no? Entonces, para mí esa fue una experiencia brutal de decir, en realidad estamos jugando con el planeta como si fuera un juguete que podemos romper primero y luego arreglar después, porque conocemos perfectamente cómo funciona, pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que desconocemos la gran mayoría de lo que hay en el planeta, de cómo funcionan, los mecanismos por los cuales el clima funciona, los mecanismos retroactivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, seguimos funcionando diciendo, Vamos a darnos 10 años más, no vamos a poner un 100% renovables, eficiencia y, y gestión de la demanda en el acuerdo de París. Vamos a darnos un tiempito más. Y la cuestión es que para muchas cosas no hay vuelta atrás. Entonces deberíamos plantearnos las cuestiones y cuando, eh, cuando nos dicen que es imposible llegar a un sistema 100% renovable, plantearnos si es verdad o si es hijo de un pensamiento antiguo que nos pone unos límites que no son reales, unos límites que en realidad vienen de cómo hemos acostumbrado a hacer las cosas y no porque no se puedan hacer las cosas. De hecho, muchas veces nos dicen, no, no, un sistema 100% renovables no es posible. En el año 2005 Greenpeace presentaba el primer informe en España que demostraba que era posible. Luego vinieron muchos más y mejores y más detallados pero en su momento yo me acuerdo la presentación nos decía esto es imposible estáis fatal estáis fatal esto es imposible estamos en el año 2016 11 años más tarde y la verdad que está muy en el debate la cuestión nos decían no no las renovables son carísimas y seguirán siendo carísimas y ya los costes están reduciendo a unas velocidades abrumadoras mi pregunta es ¿Qué harían esos costes si de repente dejásemos de invertir, más no, invertir no, de subvencionar directa y abiertamente con dinero público los combustibles fósiles a nivel mundial en cantidades cinco veces superiores a lo que se está haciendo para las energías renovables y cinco veces superiores también a lo que se hace con la eficiencia y el ahorro energético? Esa es mi pregunta, ¿qué ocurriría? Las renovables y la eficiencia energética están despegando porque son mejores soluciones, pero a pesar de un status quo muy difícil, en el cual, como decía, cinco veces más inversiones, o en las cuales simplemente recordar de que estamos con un sistema fiscal que todo el día está favoreciendo los combustibles fósiles sobre las energías renovables y no digo sobre la eficiencia energética. Entonces, eh, nos decían, es imposible internalizar los costes de la energía. Llevamos décadas diciendo, señores... Los efectos sobre la salud, los efectos sobre la agricultura misma del cambio climático, los efectos, por qué no, del sector turístico, sobre el sector turístico es del cambio climático. Todo eso, ¿quién lo va a pagar? Pues la sociedad en su conjunto, pero la pregunta es, ¿es eso justo? ¿Es eso justo que nos digan, tienes que pagar todos los costes, pero al mismo tiempo te digo que es demasiado caro hacer las alternativas? Entonces, eh, el FMI hizo, hizo la prueba, digamos, hizo el cálculo, es decir, si nosotros quitásemos todas las subvenciones a los combustibles fósiles a nivel mundial y además internalizásemos los costes en salud, cambio climático, ¿cuánto dinero nos ahorraríamos? ¿De qué cantidad podríamos hablar? Bueno, la cantidad es bastante aterradora. Estamos hablando de cantidades cinco veces superiores a lo que se gasta a nivel mundial en salud. Cinco veces superior. Entonces la cuestión es, ¿es imposible o es que no queremos? Y cuando digo no queremos, ¿quién no quiere? La ciudadanía tiene una responsabilidad muy importante en esto, de poder... Dejarse la libertad de pensar de manera diferente y cuestionar cuáles son los mensajes de no se puede, no puedes, no tienes derecho a. Tenemos todo el derecho a pensar de manera diferente, a hacer cálculos de manera diferente y la verdad es que los cálculos nos apoyan. Entonces, quisiera simplemente cerrar aquí. Pensemos diferente, los ciudadanos tenemos la responsabilidad primero y el derecho también a pedir un sistema energético 100% renovable, eficiente, inteligente, en que dejemos de ser meros pagadores de facturas y podamos ser, por ejemplo, ¿por qué no?, productores de nuestra propia electricidad de la que nosotras queramos utilizar o, ¿por qué no?, entrar en la gestión del sistema energético y dar servicios de gestión de la demanda, ¿por qué no? Tenemos todo el derecho a hacerlo, la Unión Europea está empezando a regular estas cuestiones y tenemos derecho a pedir a nuestros gobernantes, desafortunadamente ya en las próximas elecciones, ya que no tenemos gobierno a quien hacerlo, de poder darnos ese derecho y darnos toda la libertad de poder entrar en pleno derecho en la revolución energética. Nos decían que era imposible que las mujeres votasen en el año 1931, pocos meses antes que la mujer tuviera por fin, aunque luego se, se quitó pocos meses, pocos años después, sí derecho al voto. Nos decían que era imposible que dejásemos de fumar en los hospitales, recuerdo que fumábamos en los hospitales, en los cines, en los autobuses, las cuestiones que generan mejor calidad de la vida ocurren y lo imposible de, de serlo de serlo cuando es una realidad. Así que espero que, que podamos como ciudadanía ponernos a ello y sobre todo poner en nombre de nuestros propios políticos. Muy bien, Sara.